Solo has cumplidos honestos a tus potenciales clientes o clientes. ¿De qué trata? Ya lo vemos. Negocios en digital 926. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast al programa de negocios en digital y hoy estamos un lunes más, lunes 11 de abril del 2022. Ya saben, les saluda Katia Man, su servidora, pues aquí sacando contenido todos los días de lunes a viernes para apoyar y empoderar a todos aquellos profesionales que están buscando generar, hacer negocios a través de diferentes canales digitales, sobre todo en ambientes B2B por LinkedIn, que es lo que más nos encanta y nos apasiona. Bueno, hoy vamos a hablar sobre... Los cumplidos honestos. ¿Cuándo hacer cumplidos honestos a nuestros potenciales clientes? ¿Y qué pasaría si no lo hacemos? Eh, ellos más bien se van a huir o van a acercarse más. Es lo que vamos a revisar. Pero claro, no es sin antes. Invitarles a todos aquellos dueños de empresa, generadores eh, de que están buscando aumentar sus ventas, ¿no es cierto? Que buscan que justamente que la venta, que es la gasolina, el motor, de es la gasolina, pues <ríe> sí, es la gasolina de los negocios, si no hay ventas y si no hay ventas a nuevos clientes, posiblemente tengas los días contados en un futuro de tu negocio, así que es importante ir implementando embudos, si es que tú puedes sistematizar esto, sería genial, ¿no es cierto?, donde tú puedas proyectar ese crecimiento de manera constante, predecible y escalable incluso, esto lo puedes aprender para implementarlo dentro de tu empresa a través de List for Sales, que son mentorías VIP online para profesionales con los cuales les apoyamos a lo largo de 10 semanas a implementar este sistema. Así que realmente es muy bueno. Si realmente estás interesado para que tú puedas cumplir ese forecast del 2022, aplica la candidatura rellenando el formulario al final en mención y bueno. Eh, vamos a volver con lo nuestro, vamos a hablar sobre por qué deberíamos o no hacer eh, cumplidos eh, correctos de manera genuina, honesta, deberíamos hacerlo o cómo podríamos en algún momento vernos tentados en hacer eh, justamente cumplidos o homenajes o un halago, como se lo quiera llamar no a potenciales clientes en algo que, que, que de pronto no profesamos, no nos gusta, ¿Y por qué podríamos hacer? Bueno, primero, si estamos nosotros eh, implementando sistemas de prospección en LinkedIn o queremos tener un acercamiento empresarial con alguna, algún profesional para en un futuro concretar un proyecto eh, o ampliar nuestra red de contactos, ¿no es cierto? Siempre nos queremos poner al frente, el, eh, el frente de nuevos profesionales. Y siempre ocupamos estos conocidos rompehielos, ¿no? Algo que sea en común, algo que, pues... Eh, justamente utilicemos estos halagos para eh, conectar, para buscar iniciar una conversación, ¿no es cierto? Ahora, sí que sí es súper relevante que nosotros busquemos realmente hacer eh, estos cumplidos y estos halagos honestos cuando realmente, bueno, vayan con nuestra forma de pensar, con nuestra idiosincrasia, con nuestra filosofía, recuerden en redes sociales el fin de semana anterior hablábamos de las filosofías sobre las cinco libertades que nosotros aplicamos acá en en la empresa y de hecho en algún momento hago un episodio del podcast hablando al respecto con más detalle pero claro eh, si es que nosotros comenzamos y como alguien eh, se conoce acá ¿no? Eh, ah, eres un cepillo es decir está ahí adulándole sea o no sea a esa persona para caerle bien posiblemente consigamos más bien un efecto completamente diferente o contrario a lo que queremos que es justamente acercarnos vamos a conseguir un eh, que estas personas estos potenciales clientes se alejen de nosotros porque justamente pueden ver que esto no es eh, real y que eh, lo único que de pronto se persigue al final es un interés solo comercial. Y pues no estamos generando la confianza o sobre todo esa relación eh, a largo plazo que queremos trabajar. ¿no? Entonces sí o sí hay que enfocarse en hacer un reconocimiento genuino, honesto, en base, como decíamos, a lo que nosotros profesamos. Sobre todo tomando en cuenta que incluso, a, aparte de darle un halago en base a lo que yo considero que sí está bien, ¿no es cierto?, podríamos darle un aporte de valor a esta persona o incluso comentar sobre alguna posible mejora obviamente con el respeto, debido para eh, que esta persona vea que realmente nosotros estamos ahí, no por adular, sino por generar y aportar valor. E incluso al final del día, y esto pues eh, en nuestros eh, con nuestros mentorizados, nuestros profesionales que están aplicando con nosotros las mentorías somos claros al decir que aquí no estamos para adular a nadie y algo que eh, debemos decir eh, aunque suene fuerte o aunque no nos gusta, justamente será con ese afán de corregir, de mejorar, algo que nosotros vemos que sí se lo puede hacer. Así que bueno, con estas reflexiones nos quedamos. Espero que haya sido desagrado. Espero que arranquen con todos los éxitos, la energía, las ganas este lunes. Y nos vemos y nos escuchamos el día de mañana con una entrevista que vamos a tener a José Rico, él es eh, nos va a hablar sobre el networking empresarial. Es una persona que tiene un proyecto muy, muy interesante para hacer networking casi todos los días y con un sistema realmente muy, muy valioso. Así que les invito a escucharlo. Nos vemos y nos escuchamos entonces el día de mañana. Recuerden, si este contenido es valioso, compartan con su amigo vecino con el compañero, con el hermano, con el mamá, con la mamá, con el papá, con quien quiera. Y pues si ya están en la zona y están escuchando por el cualquier Spotify eh, o podcaster preferido, pues pongan sus valoraciones de cinco estrellas, que esto realmente, realmente nos ayuda para que podamos eh, continuar con este contenido realmente muy relevante. Un fuerte abrazo, nos vemos. Chao, chao.